Ey, hey, hey, qué pasa gente, YouTube. Yo soy Fox. Y el día de hoy estoy aquí. En un nuevo vídeo de Minecraft. Sí, chicos. Por fin he vuelto a Minecraft. Lleváis ya ya mucho tiempo... Ya habéis ya mucho tiempo queriendo que volviera a subir vídeos de Minecraft. Me han llegado muchísimos comentarios por privado y por todo. Y aprovechando que Fortnite se me ha roto. Bueno, se me ha roto. no se me va a romper. Se me va a romper un videojuego. Aprovechando que Fortnite no me va en el ordenador... Voy a empezar a subir vídeos de Minecraft. Si este vídeo es muy apoyado, tened en cuenta que yo seguiré subiendo vídeos de Minecraft cada vez más a menudo. Y con alguna otra persona especial. <risa> Así que chicos, ya sabéis. Vamos con las partidas. Ay chicos, si os contara lo que me acaba de pasar. Lleva más o menos unos 10 minutos pensando que estaba grabando. Pero no estaba grabando. O sea... Fucking shit, en resumen. Y sí, si sigo. eso que estáis viendo ahí no, no se os ha caído un ídolo, tranquilos. Es porque se no me va mmm, y no tengo otra aplicación que usar, básicamente. Porque encima me, me había hecho una, una partidaza, había matado a uno a medio corazón. Y él me había acabado matando. Porque me para tener aspecto y no, yo qué sé qué. Noto, que los FPS me están bajando un poquito, un poquito. Vale, a ver cómo me organizo yo esto. Ender Pearls. no sé hasta qué punto me renta ahí madre mía tres mil likes Un amigo tranquilo te creo no seas hacks Sé que te voy a spamear, ¿no? Creo que ya sí, he estado así todo, todo el rato Va bien, ¿no? Bien Vale, ahora vio el salto, así. ¡Y salto y salto! Oh. Lo malo de, del Bandicam este es que con bueno, la prueba gratuita solo puedo grabar 10 minutos. Entonces. Y con la marca de agua aquí arriba. No entiendo por qué te lo coge. Todo, porque toda la gente agarra a básico. Intentamos me abrirle. ¿Cómo? ¿qué pasa? ¿Naivers? ¿Cómo que vos? ¿Cómo que vos? No, no entiendo Jato solo, más friend! ¡Vamos! Cuvelet found. ¡Vamos! Un cubelete de esa. ¿Cuánto punto tengo ya? 482 ¡Vámonos, no, gente! Uh. No, en serio Me estoy meando Pues se me va a cortar la grabación ¿Eh? En un minuto Menos 45 segundos ¡Oh! Menos Se es me hace una cosa Vale, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, ¿no? Ah. En fin Bueno, chicos, hasta aquí he aguantado. Hasta aquí he aguantado el, su el nivel de suerte que hay. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejad un like. ¿Qué sé? Ah, una pechera, vale. Lo que me faltaba un chocolate burger. Chicos, aquí se despide el patito Juan. Más otro día. Y ya es suficiente por hoy, ¿no? Chao, chao, chao, chao, chao.